Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por fibra óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar en vuestra sintonía en esta noche especial. Por supuesto, hoy miércoles estamos muy contentos de podernos reencontrar en el espacio escenario, Rostros que dejan rastros. Y como todas las noches... Tenemos un invitado muy especial, así que antes de ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está también listo para compartir también las experiencias y vivencias de nuestro invitado la noche de hoy. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, saludarte en este programa. Y pues eh, aquí vamos, ¿no? Ya en mitad de semana, algunos dicen que es el pupito, otros el ombligo. En fin, estamos en miércoles y nos gusta mucho poder llevarles a ustedes en cada espacio alguien especial que nos visita, que nos acompaña y nos deja una experiencia de vida, un testimonio que de alguna manera nos identifica y nos ayuda también a salir adelante. Así que en esta ocasión vamos a recibir con mucho cariño a Darwin Giovanni Espinosa que nos acompaña aquí en escenario. Bienvenido Darwin, es un gusto recibirte en nuestro programa. Eh, buenas noches, eh, Ramiro, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia, ¿no? Y que sigan con su programa que está eh, ya bien formado, ¿no? Y nos da la oportunidad a nosotros de expresarnos o de contar una historia de, de nuestro emprendimiento. Darwin tiene, bueno, una gran historia en el cuanto al, al trabajo. Al, al emprendimiento. De hecho, ahora mismo vemos que él está en uno de en su negocio y quisiera, Darwin, que nos cuentes un poquito de lo que haces, de tu emprendimiento, de lo que vienes llevando acá en Catamaya. Primeramente, ¿cuándo te das cuenta que tienes un espíritu emprendedor? Mira, este, hace un, un tiempo tuve la oportunidad de viajar a, a Europa, ¿no? Este, allá la situación es, económica es muy buena, o ¿sí? sea, el ámbito laboral, ¿no? Pues la verdad ya este, me tocó regresar a mi país y pues vemos cómo es la situación en nuestro país, ¿no? Eh, eh, lamentablemente no tenemos casi eh, muy pocas oportunidades para poder salir adelante, entonces uh -huh. me vi en la necesidad prácticamente de, de emprender, ¿no? Por mi propia cuenta, ¿no? Como para poder solventar la vida, no solo la de uno, sino de la, de la familia, ¿no? Antes de vayas a Europa, Darwin, ¿a qué te dedicabas acá en Catamayo? Pues nosotros éramos agricultores antes de, de ir al extranjero. Incluso estuve muchos años en, en, en Quito, ¿no? Pues allá emprendí un trabajo de, de técnico en sistemas antes de ir a la capital, ¿no? Pero nuestra trayectoria es de, de nuestra familia es prácticamente de agricultores. De agricultores yeah. ya se hizo otra trayectoria en ámbitos laborales fuera de Guatemala. De, de ¿Tus padres fueron o son siguen siendo agricultores? Siguen siendo aún todavía. Mi padre ya tiene 94 años y aún todavía le hace a la agricultura. Ese, ese es su arte, se podría decir. Uh -huh. Ellos nacieron para él porque así los educaron. Ya. ¿En qué parte de, de acá de la provincia eh, tienes eh, habitan tus, tus papis? ¿Dónde, dónde naciste tú? Bueno, mira, nosotros nacimos en Zacapalca, Zacapalca, más de la provincia de eh, Mi padre por ahí tenía unos terrenos. Eh, hace muchos años atrás, él quiso venirse aquí a la, a la ciudad, se quería, quería cambiar su estilo de vida. Uh -huh. Y dejó sus tierras y nos venimos acá. A, uh -huh. Primero llegamos a La Vega. Después ya nos radicamos de aquí, Catamay, y hace Ajá. unos 42 años prácticamente nosotros estábamos aquí. Seguro, seguramente el ideal de tus papis fue ver o darles un mejor espacio, nuevas eh, quizá oportunidades a sus hijos. Por eso salieron abandonando quizá las tierras, pero con un propósito mejor para ustedes. Claro, esa es la idea de ellos, ¿no? Que nosotros, este, aparte, podemos seguir el mismo camino, el mismo hilo de trabajo de ellos. ¿no? Entonces, de ahí ellos ven de una u otra forma, otra manera de cómo soltarnos y, o de nosotros, de guiarnos a, a otro estilo de vida o a otros trabajos. Entonces, Pero esa es, esa es la idea de ellos, ¿no? De que nosotros Ajá. los sigamos, este, busquemos otros también nosotros senderos. Para poder surgir ¿no? no llegar a la misma trayectoria, porque casi los hijos, eh, muy pocos son los que siguen la trayectoria del padre, claro. porque siempre los hijos son los que van buscando o se, for se forjan en otro sentido, digamos, a, a buscarse otra manera de vivir, otro trabajo. Claro. Pero bueno, en todo caso, tú, y me imagino que tienes hermanos, y si nos puedes contar un poco, pero ustedes eh, aprovecharon también esos ejemplos, ese consejo también de, de los papás de, de salir adelante a pesar de muchas dificultades. Quizás puedas contarnos un poco de tu adolescencia ya acá en Catamayo. Claro, mira, nosotros somos siete hermanos. Eh, eh, algunos eh, no pasan ya aquí en el país. No sé Tengo una hermana que pasa por España a la otra que pasa en Italia, eh, hay uno que recientemente se fue a Estados Unidos también, justamente ahora ya a buscarse una, una nueva oportunidad, ¿no? la cual ya la tiene, entonces la mayoría de nosotros eh, en nuestra adolescencia pasamos aquí en casa con nuestros padres, pero ya después ya de, de, de, de la juventud y entonces cada cual buscó su, su, su hilo de vida, uh -huh. salió de, de Catamayo a, otros, a otras ciudades, entonces... Uh -huh. Cada uno se propone prácticamente en, en qué es lo que nos podemos solventar, ¿no? Ahora, ahora la, la mayoría de nosotros eh, estamos casi aquí en casa y están uh -huh. tres aquí, tres fuera de, uh -huh. de, de, de nuestro país. Pero aún seguimos con ese eh, calor de hogar, ¿no? buscando a casa, porque mis padres aún, aún están vivos. Entonces tenemos este, los ideales de él, los los ejemplos. Uh -huh. ¿no? Ahora ya en los años de ellos, entonces ahora nos toca devolver lo que prácticamente... Claro, que lo que hicieron, el algo. esfuerzo que hicieron por sus hijos. Y mira, y cuéntanos de ese, cuéntanos de ese viaje que, que manifiestas cuando te tocó volar ¿no? a otras tierras. ¿A qué país específicamente fuiste? Sí? ¿Y qué experiencia viviste allá? ¿Qué, qué aprendiste? Mira, me, dieron la, este, me salió la oportunidad de que un amigo justamente allá en España, él ya estuvo mucho tiempo antes de que yo vaya a España, entonces... Él eh, me pidió y me dijo que, que si quería ir a España, pues yo le dije que bueno, pues que este, allá ahí hay... Ya habían contado algunas personas que en España el trabajo es muy rentable para lo de aquí en nuestro país. Tuve la oportunidad de viajar allá a España. Bueno, al principio fue duro porque otra gente, otro país, otras costumbres. a claro. principio no se encontraba trabajo porque uno ya prácticamente va vamos de ilegales. ¿no? Estamos mucho tiempo de ilegales hasta encontrar alguien o alguna empresa de, de sea de, de europeos o de latinos que nos proveen con un documento. ¿no? Uh -huh. Pero al principio se pasa años. Yo de, yo de España este, pasé a Italia. A Italia estuve un año. Conocí una isla en Capri, pues ahí la idea del bar aquí, de, de ponerme un negocio, porque allá conocí una, en una, una, una loma hecha de, de piedra. Había un sí. bar rústico ahí muy hermoso, todo era de piedra. O sea, claro, los utensilios no entre las cucharas, y eso, pero entre las mesas, todo, y, y tenía un, un, un mirador enorme por la noche. Sí. No se podía divisar si... Sí. Si sí, estábamos de pie o bocabajados porque mirabas el cielo, eh, del mar uh -huh. se reflejaba el cielo, ¿no? Y Bien. parecía que era viceversa. Uh -huh. Y desde ahí, pues ya cuando me tocó regresar acá a mi país, me di la oportunidad. Digo, bueno, pues hay que empezar por uno mismo ya. Uh -huh. Y desde ahí fue pues, la idea de ponerme un soda sodabar aquí en, en Es decir, el, el trabajo que tú desempeñaste allá y lo que viste es eso como que se te eh, quedó como una huella, un sello y trajiste esa idea para a emprender acá, en, en nuestra tierra. Claro, porque tiene una frase los españoles, de nosotros los latinos, que, bueno, es muy fea, se podría decir, porque ellos ahí dicen, latino que entra a un bar, si no sale borracho, no es un latino. Entonces uh -huh. yo cuando puse aquí el bar, era la idea de presentar un proyecto y se llamaba Educa que a beber. Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. la idea era de que si entre un cliente, no a digamos, hasta embriagarse, se puede decir, sino que claro. tome pacientemente, eh, ¿no? Y tome unas dos cervezas o tres y luego se podía retirar a casa. Ajá. Aparte de la economía, los costos que, que por ejemplo, el pago de, de, del obrero es muy poco y gastarse el dinero en un local, eh, no saldría porque se, se gastaba más de la mitad de un sueldo de una semana. Entonces, esa, este proyecto yo lo presenté justamente eh, aquí en Catamayo, allá. Muchos años, 12 años. Yes. Así es, Leonardo. Seguimos con Darwin Giovanni Espinosa, contándonos un poquito de su, de su vida, de su experiencia, de lo que ha hecho en su recorrido también por Europa, y eso le ha dejado alguna enseñanza que bien ha traído, pues también para poder eh, montar su negocio acá en Catamayo. De hecho, pues eh, así está, lo está haciendo. Quizá no fue fácil, eh, Darwin, cómo empezaste pues ya con ese proyecto acá en Catamayo. Bueno, traíste una idea, quizá la tomaste de, de Europa. Sin embargo, también tú has tratado de poner tu propio sello acá en, en, en tu emprendimiento. Háblanos de eso, Darwin. Claro, mira, al principio fue muy difícil. Yo tenía las ideas, pero porque no había era el, eh, la forma, digamos, decir, eh, de, de dónde poder este obtener ese dinero como para poder montar un negocio. Claro. Bueno, lamentablemente aquí, eh, eh, si no tienes sustento, es decir, si no tienes un trabajo uh -huh. o algo como para que tengas, este, qué sé yo, este, dejar alguna garantía y pudiera obtener un crédito, no uh -huh. lo podías hacer. Entonces, lamentablemente al principio no lo hice, uh -huh. lo cual se me cerraron las puertas, entonces me, me toca trabajar hacer, o hacer otros trabajos. Y ahí pues... Eh, dando la oportunidad, el doctor Richard Martínez me dio un trabajo en el subcentro de desafío Guardia en ese entonces. ¿Sí? Lo cual trabajé tres años. Entonces, bueno, por ahí como que se... Tuve una oportunidad y después pues ya que, que se me terminaron los contratos de, de 2010. ¿Sí? Tú pude poder solicitar un crédito. Y, pues, de ahí ya empecé a trabajar en mi proyecto. Al principio, yeah. yo quería montar un sodabarra. La, la idea era de que, por ejemplo, cualquier persona, ¿no? Que venga con su computadora o alumnos del colegio, vengan en el día, se tomasen, qué sé yo, un helado o una picadita, un batido. Y, y estaban en el local, ¿no? Aquí trabajando, ¿no? Pero bueno, este, presenté lo, el proyecto es el cual eh, sí le dieron apertura, pero no me dieron los permisos para soda bar. O me daban permiso para bar o para soda. Sí. Entonces, bueno, viéndola, viéndola uh, en la forma de que cuál me va a solventar mejor, pues Ajá. opté por ponerle no. bar hasta Ajá. antes de la pandemia. ya. Yeah. ¿Y qué tal sí, te tocaba. fue durante este tiempo? ¿Qué, qué, qué ofrecías? ¿Cuál fue la el, el, el apertura de la gente, el recibimiento de la gente? Sí, mira, como le, le llegó, a, eh, tuve al principio una buena acogida porque el local es algo, sea, pues, es decir, diferente a los demás, uh -huh. que es hecho de, de Badúa, es rústico, ¿no? Entonces, uh -huh. lo cual aquí eh, no hay hasta ahora, bueno, ahora ya hay algunos que están hechos casi de la misma forma, entre palés, más guardúas. Pero al principio cuando yo recién abrí fue una acogida muy buena, no la gente como yeah. le llegó a gustar bastante claro. y el bar muy tranquilo, más más la zona también se prestaba para, para que la gente uh -huh. venga. Y ¿Nunca hubo aquí? algún inconveniente, algún mal momento que, que haya hecho quizá como de tu negocio? ¿Siempre estuvo en orden? Sí. Bueno, eso dando gracias al trabajo que le hemos hecho nosotros aquí, pues hasta el día que, que se mantuvo como hogar, eh, no hubo ni un problema hasta, uh -huh. hasta ese entonces, ¿no? Porque siempre eh, se le daba un trabajo en el cual la gente se sienta cómoda, no que, que estén mareados acá adentro o vengan mareados acá adentro, yeah. entonces se mantenía en, en esa paz, ¿no? Que la gente uh -huh. venía, se tomaba su, su cóctel, su cerveza y se retiraba de la misma forma. Entonces, uh -huh. nunca hubo un inconveniente aquí como para decir que habían problemas, uh -huh. algo por el estilo hasta ahora. Ya, y en los momentos importantes, por ejemplo, las celebraciones, eh, festejos, eh, hacías eventos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dabas ese plus a, a tu negocio? Eventos hemos hecho, algunos unos presentaciones artistas, eh, por ejemplo, este mes es el mes de aniversario ya de, de, de nuestro del negocio, bar. Yeah. del bar, o sea, ya era, mm. ahora como que le cambiamos, por ejemplo ahora ya no lo estamos trabajando yeah. como bar por el motivo de, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, viéndola bien de... ¿Cuál fue el giro que le diste entonces con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues ahora lo tenemos de cafetería. Por ejemplo, siempre desde un principio nos decían que pongamos una cafetería, pero hicimos por ahí una encuesta pequeña entre la gente y le preguntábamos: ¿Qué tal una cafetería? Y, y la mayoría me respondía: No, es que el café es como para, para calentarse, ¿no? En la noche, pues en el día que te vas a tomar un café. Pero claro, es en, no es que el café te va a calentar, o sea, te calentarás. ¿no? Claro. El café es pa disgustarlo, pa disgustarlo, pa a para gustarlo, para disfrutarlo para tomarlo Para conversar, hora puedes... para dialogar. Y se lo puede saborear para en café, cualquier momento. Se lo puede vender en cualquier momento. Puede ser un café frío también que se vende. Por ejemplo, aquí estamos, lo que estamos ofreciendo es el capuchino el mocachino, el frappuccino. Uh -huh. Estamos con las envoladas y, y los batidos, ¿no? Entonces, yeah. cosa que sí estamos teniendo una acogida muy buena. Uh -huh. Y aparte. Aparte para, para comer también, ¿qué, qué sé yo, me decías tacos, ¿qué, qué, qué otros productos ofrecen acá en, esta, en este bar ahora? Mira, voy a aprovechar la oportunidad ya que estamos con este medio de paso que invito a la distinguida clientela. Este este viernes queremos hacer como una manera de, de por aniversario, no hacer una reapertura, ¿no? De hacer una presentación, uno, o sea, es decir, vamos a ofrecer lo que es taco mexicano, tacos mexicanos burritos más bajitas, ¿no? De paso que se va a hacer eh, un artista en vivo, eh, canciones como para que la gente venga y disguste de nuestro producto, ¿no? Uh -huh. eh, estamos cambiando algo que no sea lo, lo mismo de siempre, pero no que unas tortitas fritas, que una carne o pollo. Uh -huh. o sea, y hay muchos locales que ya tienen claro. casi se digamos, es decir, los mismos productos. Y, uh -huh. y, y, y yo, de, yo decía o me preguntaba, este, vender lo mismo no sería bueno, porque casi no me iría lo es Entonces, ofrecer algo nuevo, algo que no hay en otros lados, que no lo están ofreciendo eh, y pudiéndolo hacer. Porque hay mucha comida que se puede ofrecer. Hay comida francesa, comida española, italiana pero nos estamos repitiendo o nos estamos copiando eh, en la mayoría de los locales pudiendo, pudiendo ofrecer a otra este, infinidad de Bien. productos. Bueno, entonces, eh, eh, aprovechamos entonces para una vez más pues, eh, tener en cuenta esta invitación que nos haces no para esta reapertura ya con este nuevo ambiente, con estos nuevos productos de alimentación sobre todo y la dirección exacta de, de tu negocio, Darwin. Ya, este va a ser este viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 22 horas. El local queda, situado en la avenida Catamayo, eh, con la avenida, perdón, en la calle 24 de Mayo, y, y la avenida Padre Liceo Arias Carrión, diagonal al Cuerno de la Abundancia, Parque del Cuerno de la Abundancia, así que cuando quieran pueden venir aquí nomás, estamos mm. presos a servirles. Bueno, ¿y la apertura? ¿Tienes un horario específico? ¿Cómo estás atendiendo? Oh, este, estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, ¿no? Pero ese mm. día vamos a empezar a hacer los tacos a partir desde las 4 de la tarde. Yeah. Sí, desde el viernes 4 de la tarde hasta las 22 horas. Hasta las 9 y media, pues, desde las 21 horas y media. Y el día sábado, igualmente, hasta el domingo. En momento, pues, ya después, como vayamos teniendo acogida, pues, ya apareceremos los taquitos, qué sé yo. Podría uh -huh. ser en la mañana también, y claro. por la tarde y en la noche, hasta, hasta la hora que nos está dejando el poder eh, abrir nuestro local Darwin, sabemos que este perdimiento no es de una sola persona. Tú tienes un equipo que te apoya. ¿Cuál es ese equipo? Háblanos. Sí, tengo a mi compañera que me ha apoyado, uh -huh. ha, ha estado ahí en estos momentos realmente difíciles, duros. Claro. Y complicados, porque esto de que casi antes de la pandemia ya nos habíamos endeudado. Habíamos hecho, hecho un crédito para, para hacer un, una reforma de la lo, lo cual hicimos. O sea, hice una tarima como para hacer presentación de artistas. Y una semana antes de hacer la, la, la apertura, nos cayó la, la pandemia, lo cual eh, la deuda estaba. Intacta se puede hacer. Y después del año casi se pudo abrir, pero ha estado con una compañera aquí que me ha ayudado bastante y me sigue ayudando también duro. Es la que también hace eh, mm -hmm. la cocina, los diseños, está ahí mm -hmm. echando mano dura. Mm -hmm. Porque yo cuando vine también de aquí de, eh, estuve en un cierto tiempo trabajando en una empresa de turismo, Quito. Pues había pre había presentado también un proyecto justamente en el 2015 para, para ver si se podría abrir una operadora de turismo. Uh -huh. Lo cual fue muy difícil, no lo pude, no lo logré hacer, porque para sacar un crédito en un banco eran de... de muchos papeles, muchas garantías uh -huh. no lo logré. Entonces, pero ahora, ahora, con esto de la pandemia, se me abrió una puerta bastante grande, por ejemplo, Ahora con esto del bar también, de, de, de la cafetería, he podido a, adquirir un vehículo, en el cual estoy trabajando justamente, he, he hecho convenios con, con los clientes, digamos. Y uh -huh. el cliente me pide el producto, pues yo se lo llevo a casa. Ahora le estamos llamando delivery. Yeah, no sé claro. de dónde proviene el delivery, antes era entregado en sí Claro, enviar. Sí. Eh. Ahora. Estás prestando ese servicio también, qué importante. Eh, en todo caso, Darwin, eh, en medio de toda la situación, ¿crees que Catamayo es un buen lugar, un buen sitio como para levantar este tipo de, de emprendimientos, como para salir adelante? Este, Catamayo es una potencia, ¿sabes? Se puede decir que es un mini puerto, aunque no se podría decir un mini puerto, es un puerto. Uh -huh. Realmente hay mucho para hacer en Catamayo. Si, si uh -huh. tendrían los o si o si cada persona, o el, o el que pueda, o tenga la forma o la visión de, de proyectarse en algo, lo va a lograr. ¿Por qué lo va a lograr? Porque Catamayo realmente hay muchas puertas. Claro que al principio es difícil. Realmente cualquier, cualquier negocio o emprendimiento al principio es duro. ¿Sí? Entonces, para, primero, primeramente, para ponerse un negocio o un emprendimiento, primero tiene que ser duro. Pensar en que ese negocio, después de los tres Seis, o incluso a veces hasta el año empieza recién a, a coger, a generar, resultados. Pero de sí. momento, no, hay, mucha, hay mucho por emprender en Catamán. Catamán es un uh -huh. cantón demasiado grande, donde rico, sí, donde, productivo en todo, o sea, prácticamente. Uh -huh. hay, y mira, Ahí. Y, y, y a propósito, eh, las autoridades también juegan un papel muy importante. Y Si, si tú estuvieras en este momento frente a una de las, nuestras autoridades, eh, de pronto, ¿qué pregunta le harías o qué petición le harías? Mira, nosotros habíamos estado allí. Yo era el vicepresidente de la Cámara de, de Turismo de Catamayo. no Hoy también estábamos en el grupo de la Asociación de, de Bares y Discotecas, lo cual nosotros para abrir o reaperturar nuestros negocios, nosotros hemos estado pagando permisos de funcionamiento de nuestros locales, ¿no? Nos regimos a, un, a una ley, ¿no? a un plan piloto, a un, un plan de bioseguridad y todo, ¿no? Hay, mucha, hay mucho local donde el cual han abierto. Y nosotros siempre nos decimos: igual pueden trabajar porque al final es que ahora en pandemia todos necesitamos. Nosotros hasta el día de hoy como bares no podemos abrir, lamentablemente. La, la mayoría de nosotros optamos por qué por abrir eh, nuestros locales, pero con otro emprendimiento. Pero hay locales que los abren sin tener permiso y, y trabajan sin sin medida alguna. Entonces, lo que estábamos hablando un día con el presidente de la Cámara de Turismo, que es un ingeniero Eddie Roy, que esos locales pueden trabajar, pero que les den una inspección, ¿no? Porque si a nosotros nos da un aforo de 30 personas, ¿no? digamos así, en esos locales no entran 30, ahí entran más. Entonces, si queremos realmente que, que no haya más contagios, que les hagan, qué sé yo, una inspección o que los, que los estén inspeccionando siempre. ¿no? Sí, que se regule. Porque que se no, es que yo, claro, porque no es que yo esté en contra de ellos, no, porque a mí me da mucha pena. Tengo mis padres que son adultos. Ya mayores, entonces siempre nosotros nos tenemos eh, que cuidar cada vez para que uh -huh. no nos llegue a, a llegar ese contacto. Pero Así en la es, mayoría David. de la gente no lo es, no lo hay. Entonces, uh -huh. claro. Se había pedido antes, pero no sé, hasta ahora siguen trabajando de la misma forma. Darwin, eh, finalmente, ¿cuál sería tu mensaje, la invitación o lo vas para que bueno estén pendientes de, tu, de la reapertura de tu negocio? Y además dinos qué es lo que te motiva a pesar de todo a seguir adelante, qué es lo que te inspira a seguir creciendo con tu emprendimiento, Darwin. Bueno, es, es agradable ver que la gente cuando alguien pone un negocio se llega a incentivar de, de cierta forma, a decir, no, si sí, es que él puede, yo también puedo, ¿no? Y hay muchos que los, lo quieren hacer. A principio, como les digo, es bien duro, bastante duro, pero con el tiempo... Yo que sé, como uno se siembra un maíz, ¿no? Poco a poco uh -huh. va creciendo hasta, hasta que llega la cosecha. Yo, de antemano, a, a los clientes que ya los tengo, les doy las gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y a los que no, pues los invito a que vengan a disgustar de nuestros productos y que nos puedan aconsejar de pronto también que si al gusto de ellos, ¿no? Porque eh, es, es bonito saber que la gente quiere algo, pero no lo hay, ¿no? Entonces, que nos hagan hacer conocer también sus necesidades, porque a veces dice, eh, queremos comer algo y Catamayo no lo tiene, ¿no? Entonces, es bonito también que ellos nos den, qué sé yo, como un incentivo o una opinión, y que vengan, que sean bienvenidos y para nosotros será un placer servirles. Gracias, Darwin Espinosa, por habernos acompañado en este espacio donde lo que hacemos es difundir eso, ¿no? el trabajo, los sueños, los proyectos, el emprendimiento de gente tan noble, tan trabajadora, eh, tan sencilla, pero con gran corazón como eh, Darwin Giovanni Espinosa. Gra gracias una vez más, Darwin, y estaremos siempre gustosos de, de verte eh, seguir creciendo con tu emprendimiento en bien, no solo de, de ti, de tu familia, sino de toda la comunidad catamayense. Gracias, Darwin. Gracias, Ramiro y Leo, por, uh, por haberme hecho esta invitación y espero que sigan adelante. Y, hermano, mil gracias. Con esto terminamos, eh, estimados amigos, nuestro programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros, el día de hoy, miércoles. Mañana volveremos con otro invitado especial, así que les esperamos a las 18 horas con 35 minutos hora de Ecuador. Que la pasen muy bien. Un abrazo muy fuerte.